Matías, a Doña Rosa y a Don Juan, que han leído y se han quedado en banda, ¿les interesaría saber qué se entiende por una ciudad de 15 minutos? Bueno, eh, está bien, Doña Rosa hace buenas preguntas, Doña Rosa. Doña Rosa hizo, hizo searching, hizo investigación antes de preguntar. <risa> <risa> eh, bueno, comparto dos imágenes más que creo que van a ser ilustrativas entonces. A ver. Bueno, yo te digo como médico que los pacientes van a la consulta habiendo hecho searching, lega interpretan como que les van a tomar examen. Va, vienen a los estudios de arquitectura también habiendo hecho searching y quieren su, su jardín a la mexicana o su frente a la griega, digamos. Y a veces son buenas ideas y otras veces uno tiene que ayudarlo a entender que por ahí no sea la mejor alternativa para lo que ellos están buscando. O que no le van a poder pagar también es frecuente. Ciudad de los 15 minutos. A ver, mira, eh, para que por acá tenía alguna imagen. Eh, ciudad de los 15 minutos. Tiene que ver... Básicamente nosotros habíamos citado recién las, las dos primeras partes de, de esto, ¿no? era que la ciudad sostenible tiene muchas cosas, pero hay un acuerdo generalizado que tiene que ser compacta. ¿Qué incorporaría esto de, de, de los 15 minutos? Esto de ciudad de los 15 minutos es algo que eh, se está diciendo mucho ahora ¿eh? en, en España, es una, una especie de, de imagen que significa que uno debería tener en un rango de 15 minutos de su domicilio, de donde vive, a pie o en bicicleta, todo lo que necesita para su vida cotidiana. Para su vida cotidiana, o sea, salud, colegio para los hijos, acceso a parques, eh, acceso a, a poder hacer las compras, pero no, no solo las compras de los tomates y la lechuga, también la compra de ropa... Eh, no sé si lo dije, pero ni hablar del trabajo o sea, Tiene que estar el trabajo en ese rango, el trabajo cotidiano ¿no? Eh, todo eso debe estar en ese rango de, de, de 15 minutos ¿Qué queda fuera de esto? Bueno, un hospital de alta complejidad o todo lo que sea muy específico Sí que quedaría fuera de, de esta red De que todos los habitantes de una ciudad tengan a 15 minutos en bici Pongámosle que nos da un poquito más de distancia en bici todo lo que necesita para vivir de forma cotidiana. Esto, que es, que es una imagen, en realidad lo que implica es que eh, la ciudad está, no solo debe ser compacta, no solo debe ser densa, sino que debe ser compleja. Deben estar todas estas actividades como entremezcladas. Ahí voy a pasar a la imagen que sigue, que es como muy ilustrativa de esto. Esta es una imagen que pone un arquitecto que escribe muy bien, muy conocido, que se llama Renko Colas, un holandés, eh, de un libro de los 70 que hace, que se llama Delirio de Nueva York o Delirios de New York. Y él, cuando, él habla de congestión, él en vez de usar la ciudad de los 15 minutos, que es como lo estamos llamando ahora, o en España sobre todo, lo están llamando ahora, él usa la palabra congestión, y pone esta imagen que este es el, el Athletic Club del centro de Estados Unidos, creo que esto es de, de anterior a mediados del siglo XX, y vemos acá como en el noveno piso una pileta, es como mezcla eh, hotel, viviendas gimnasio, eh, lugares de parcimiento tipo spa y una planta baja comercial, como que mezcla todo en altura. Y dice, Nueva York se estaba mezclando todo eso en todos lados a la vez, eh, de forma bastante casual al principio, y eso produce cosas muy buenas que tienen que ver con esta congestión de actividades que es lo que le da la riqueza a la ciudad, que esté todo mezclado. Lo de los 15 minutos, en cierta forma, viene a, eh, a, a hablarnos otra vez de esto que viene dando vuelta hace mucho, ¿no? Que es compacta, densa y compleja, con todo esto que se va cruzando y lo que hablamos al principio también, desde distintas realidades socioculturales, servicios de, desde salud hasta educación, hasta de trabajos cotidianos que tiene que agarrar un rango grande para que todos tengamos a 15 minutos todo lo que necesitamos de forma cotidiana. Y, y la otra vez que hablábamos, yo había puesto como ilustrativo, así como un disparador, la siguiente observación, y era este concepto de que todo debía estar cerca, y con una de las limitaciones que había puesto uno de los de, de DNU, en un momento de la pandemia, que cuando podíamos empezar a salir, teníamos que salir hasta 10 cuadras de nuestro domicilio. Eh, me pareció como una imagen muy buena, ¿no? Pero si bueno, podían salir a 10 cuadras los que a 10 cuadras tenían todo para subsistir, los que no, ¿no? Eh, pero como en cierta forma hay una relación, ¿no? De que, esta, de que podemos tener todo cerca, y de hecho algunos los tenemos, los que están en Nueva Córdoba sí que lo tienen, los que estén en, en medio perdidos en la granja seguro no lo tenían. Digo, digo dos ejemplos de Córdoba, ¿no? Eh, y la última pregunta que nos queda colgando de en relación a esto es: cuando estamos hablando de ciudad compacta, de ciudad densa, implica que estamos hablando de ciudad de calidad porque siempre hay como una reacción de, bueno, pero yo no quiero vivir en un departamento. Bueno, es que cuando hablamos de ciudad compacta, puede ser una ciudad de calidad o no serlo. O sea, el, el compacto en sí mismo no implica que sea de calidad. Que sea de calidad tiene que ver con esto, con la complejidad y con la calidad de vida de los que viven adentro. Eso tiene que ver con la calidad. Y tenemos ejemplos muy célebres, que acá voy a mostrar uno solo, pero uno de los más célebres, de que un movimiento muy compacto, muy denso, en, en Estados Unidos, en San Luis, que fue muy icónico porque separaba las actividades, y acá era una especie de ciudad dormitorio, de eh, una clase social baja, y produjo un montón de problemas, y el final de esto es muy emblemático porque se tuvo hasta que demoler, no se pudo solucionar lo que ahí se había creado. O sea, cuando hablamos de ciudad compacta, ciudad densa y ciudad compleja, lleva implícito que tiene que tener calidad esa vida y mezcla de funciones. De funciones, de estratos socioculturales, de economías, etcétera, etcétera, etcétera. El ejemplo muy con, con, concreto era cuando autorizaron los desplazamientos y caminar eran hasta 5 cuadras, 500 metros, y uh -huh. realmente uno en Nueva Córdoba comprobaba que tenía todo eh, a 500 metros eh, lo que necesitaba. Bueno, sí. eh, la vida diaria nos ha acostumbrado a correr, nos ha acostumbrado a no tener tiempo, todo lo que se produce tiene que tener un ritmo determinado, el teatro, el cine etcétera. Y bueno, ahora en la pandemia también se nos agregó lo de la infotoxicidad y, y lo que algunas personas toman como opción, que es apagar el televisor, eh, etcétera. O sea que vamos a ir terminando. Eh, yo te propondría que eh, para cerrar nos dejes aquellos mensajes que como arquitecto, a los que no lo somos, nos pueden abrir un poco la cabeza, nos pueden llevar a comprender un poco más lo que pasa o un poco más dónde estamos insertados y a lo mejor de qué manera lo podemos afrontar camino a la resiliencia, digamos. Bueno, ya que vamos a hablar de, de traerlo a nosotros, por ahí como... De, de lo que yo estudio, el, el, al traerlo a Córdoba, el, el, el, es, es como bastante fácil, digamos, el, el, el crecimiento de Córdoba desde hace bastante tiempo, y en los últimos años se ve muy claramente, se dice que es antiurbano, esta forma de extenderse antiurbana, no, no estamos hablando... De, ...de que Noruega sea sostenible. Entonces, estamos hablando de nosotros y nosotros estamos creciendo de la forma que no nos hace bien a nosotros en nuestra ciudad. No es sostenible a nivel económico, creo que es como más fácil eh, entenderlo. Es más, tenemos crisis como la del transporte del Gran Córdoba, que son muy ilustrativas y son una cuestión estructural. No es una cuestión de la coyuntura de ahora, es una cuestión estructural urbana... ...de que tenemos que irnos muy lejos para llevar a poca gente, entonces no nos alcanza la plata para sostener eso... Eh, pero también eh, todo este tema de, de, de la lógica de cómo debe ser una ciudad para ser sostenible También tiene que ver con una sostenibilidad que es social por ahí Que, que, que es menos tangible si se quiere eh, Los estándares de, de calidad de vida como más altos eh, Ciertamente se, eh, no se dan en, en grandes grupos de población que viven aislados Los estándares de vida más altos se dan en, en lugares donde hay equilibrio entre distintos elementos, eh, donde tenemos lo que necesitamos eh, como seres sociales, eh, escuela, trabajo, ocio, esto que decimos antes, seguridad, salud eh, y también espacios verdes de calidad. O sea, cuando hablamos de densidad no hablamos de que no veamos un árbol, hablamos de que eso está cuidado y que es nuestro y es seguro. Eh, y ese sería como el mensaje principal, ¿no? Esta antiurbanidad de Córdoba afecta en lo económico, afecta en lo social, eh, y sobre todo sería que la vida urbana de calidad no renuncia al bienestar, la vida urbana eh, no renuncia a la naturaleza, y es ahí hacia donde debemos ir. La solución, incluso dicho en este momento de pandemia, la solución al hacer ciudad no está en distanciarnos unos de otros, y con eso creo que se entiende a qué, a qué nos referimos cuando hablamos de estar juntos, ordenados y con calidad. Bueno, Matías, yo como forma de agradecimiento decido siempre compartir un pequeño relato o un cuentito. Y hoy elegí a Eduardo Galeano de su obra Las bocas del tiempo y de esa obra un relato que se llama Colores. En un momento de los tiempos, el mundo era gris, hasta que los indios Ishir decidieron robarle los colores a los dioses. Y desde ese momento, el mundo resplandece ante los ojos que lo miran. Ticio Escobar fue el guía y el intérprete de una misión que vino de la televisión española al Chaco, para filmar la vida cotidiana de los indios Ishir. Ticio acompañaba al director y al equipo, y había una niña de los Ishir que lo seguía al director a todas partes, como pegado a su cuerpo, como queriendo penetrar en sus raros ojos azules. Llegó un momento en que al director esto lo intrigó, y a través de Ticio Escobar, le formuló a la niña la pregunta de qué era lo que ella quería saber. A lo que la niña muy rápidamente contestó, ¿de qué color ve las cosas el Señor? Pues niña, del mismo color que tú, contestó el director. ¿Qué sabe el Señor? ¿De qué color veo yo las cosas? Y si sí, si bien nos han enseñado el color de la tierra, el color del cielo y el color del mar, pero las personas sienten los colores de acuerdo a los dictados de su corazón. Y es probable que solamente en el arco iris, que es una conjunción de sentimientos, nos podamos sentir todos representados. Muchas gracias, Matías. Ha sido un placer y nos has enseñado muchas cosas. Muchísimas gracias, Bernardo. Hermosa la ilustración de cierre.